Cris, cuéntame qué sabes de absorber y rechazar en bicicleta Rechazar es decirle que no Absorber es comprimir un salto un, un bounce, ponte tú, o no? Absorber es sacar la menor altura posible de un salto Y rechazar? Decirle que no Rechazar es sacar altura Ni siquiera nosotros nos entendemos entre nosotros, así es que toma Cris El otro día, unos niñitos me preguntaron ¿Qué quiere decir Germán con rechazar? Y fue como, claro, yo tampoco entiendo qué cresta quiere decir Germán con rechazar ya, yo rechazarlo aprendí en tabla. Que para rechazar tenía que ah, hacer... Yo no sé, hacer oli skate. Pero me sale de este tamaño. Es comprimirte y cuando estás en la punta te extendí. Eso es lo que yo entiendo por rechazo. Quizás está súper mal dicho y siempre lo he dicho así. Nos vamos a seguir equivocando, así es que ir al salto comprimiendo desde acá abajo la bicicleta La mayor cantidad de su peso en la rueda trasera va a poder mantener esa presión hasta acá arriba Dejas ir la presión y sale alto Por otro lado absorber, liberar la presión tan abajo como te sea posible sin irte de punta Entonces la bicicleta sale en ese ángulo en vez de salir en este ángulo Mientras sales volando lo más bajito posible ¿No? No entendí nada No entendiste nada Es que si tú no me entiendes nadie me va a entender fútbol Por eso te lo digo, porque me, me pongo en el lugar Este video automáticamente se puso más complejo Tú cuando vas al salto, echáis tu peso hacia atrás un poquito Para cargarte en la rueda trasera, ¿cierto? Tú vas subiendo más o menos con la forma del salto Tú no vas acá, arriba de la bicicleta Copiando lo que la bicicleta hace Tú estás acá atrás Eso, mira, ese gesto que hiciste El primero fue como que te tiraste muy adelante Y eso es lo que no se debería hacer porque le estáis dando mucho peso a la rueda delantera Exacto, ya vamos bien, vamos bien Y después hiciste otro gesto que te cargaste un poco más hacia atrás Estiraste tus brazos y le diste peso a la rueda trasera Hagamos una toma de absorción y de rechazo y te explico con el video Porque hacerlo acá sin la bicicleta me siento un imbécil Déjame mostrarte un poquito, joven Padawan eso es lo que se conoce como un file scrap es que no un file scrap porque no intenté hacer un scrap para rechazar más o menos velocidad exactamente porque si yo la velocidad que iba rechazaba me iba a ir pasado seguro hacemos la prueba Esa es la demostración gráfica de cómo no bajar una bicicleta. En moto eso funciona mucho mejor. Ahora con un poquito menos de velocidad le entro y debería caer más o menos bien. El síndrome de la 29. Voy a saltar una vez normal para dejar el registro allá en la cámara. Eh, mantener la presión y salir estable. No, ahí todavía me estoy levantando, mira mi rueda trasera, llega a la mitad del salto y aquí libero. Flecto la rodilla y todo. Me como la, la punta del salto completamente y pap. No cambio mi posición, no dejo que la bicicleta cambie su comportamiento, ni la posición de mi cuerpo. Solo me la traigo. Pop Y cacha. No saqué nada de altura. No. <ríe> la hueá buena. Y este otro es todo lo contrario. Mantengo la presión hasta el final y no la dejo ir nunca. Presión, presión, presión, levántate, levántate y me levanta al final ahí puf. Sigo arriba, ¿cachai? La rueda recién claro, se liberó. Sigue en el ángulo del salto. Y yo estoy un poquito echado para atrás. No estoy con mi peso adelante. ¡Fup! Y ahí ya te fuiste. ¿Sí? ¿Más o menos? Ya. Ahora dale. Muy ¡Bueno! ¿Era sin, sin camita o me dejaste el ridículo? Automáticamente... El sitio, un poco más de altura es Harta más de altura. serio? Sí. Ya, este eres tú. Ahí. Absorbiendo. Ahí flectaste, ¿cachai? Lo hiciste claro. perfecto. Posición de ataque, te echáis para atrás un poquito. No, ni te echáis para atrás, pero sé que estáis tirando, ahí sé que estáis tirando del manillar y presionando con los pies. Porque mira lo comprimida que está tu bicicleta. Claro. Y ahí liberáis toda la presión, ahí tus piernas están... La última parte del salto la va y paseaste. Bajito, ¿sabes? Y el otro, aquí va y mantener la presión, te extendís con todo. Lo estoy haciendo perfecto. Pum. Y mira la altura que sacaste. La ¿Bien? ¿Sabe ¿O sea, qué altura? Sí. Ahí. Bacán. Ya. ahora competencia salto alto. <tose> Trato de ocupar todo el recorrido de piernas que tengo. <tose> Oye, no sé qué momento me Tu segundo intento fue mucho mejor que el primero Para lo que estábamos haciendo, íbamos un poquito más rápido de lo normal Para la máxima altura, es rechazar Cuando la rueda delantera ya haya salido Seguís pateando con los pies y te estiráis Y si después le queréis sacar altura, porque vaya a estar estirado con la bicicleta abajo ha sido un movimiento así con el manillar y el cogir las patas, la así. Flip. Flip. Flip. Flip. Flip. Un día tenemos que poner una barra más alto, alto ahí. Viste es que no puedo. No es que no podáis, es que tenéis que sacarle la maña nomás. Recomiendo una guacris. Trata de saltar alto, pero salta derecho, sin maña pero no hagáis ni un truco, nada, lleva la derechita. Aunque me vaya o sí? No, pues no te vayas así, cobra. Quizás no le saques tanta altura, pero tira lo derecho. ¿Recordáis que una vez yo te dije que yo para los saltos ¿no? Pero saltáis también, qué tanta desconfianza si sabía hacerlo. Está en tu cabeza nomás. No ve nada. ¿Sabes que se puede? ¡Qué buena onda! ¡Qué bacana! <risa> ¡Bueno! <risa> oh, wow. Ya, este fue un pequeño videito que hicimos con Chris Estoy pelado Chris que está pelado eh, Un pequeño experimento de, de lo que aparentemente solo yo llamo absorber y rechazar Que es tratar de sacar la menor altura y la máxima altura posible Vamos a revisar en la edición Rechazo es... voy... Lento y saco mayor altura Exacto. Absorbo es, voy rápido y menos saco altura. menos altura Así es, Así es que. Y en realidad, ¿por qué se va lento? Porque si tú vas muy rápido y querías absorber, o sea rechazar Vaya a volar muy lejos porque el residuo se te va a quedar corto claro. Por eso en realidad se dice que se va lento ¿Y en qué sirve esto en los circuitos? El absorber es para agarrar mayor velocidad o para cuando llegáis a un salto y vais muy fuerte. Ya. Yeah. Y el rechazo, el caso contrario, vais muy despacio, que me pasa mucho y rechazo lo más posible para tratar de llegar al recibido. Aaron Wynn absorbe. absorbe todo el rato. Todo el rato? <risa> Así es que lo que podríamos decir es que si te gustó este video sobre la aclaración de los dos términos más confundidos en este canal de YouTube, <risa> dale un like. Si tienes algún amigo que le gustaría ver un poco de técnica de. ¿Cómo sacar más o menos altura en un salto? ¡Compárteselo! Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Pam!